El futuro de la humanidad, la singularidad de la inteligencia artificial. ¿Qué pasaría si la inteligencia artificial superara la inteligencia humana? ¿Cómo afectaría esto al futuro de la humanidad? En este vídeo, exploraremos la singularidad de la inteligencia artificial y lo que podría significar para nosotros como especie. La singularidad de la inteligencia artificial es un concepto que ha fascinado a científicos y futurólogos durante décadas. Es la idea de que algún día, la inteligencia artificial podría superar la inteligencia humana y desencadenar una serie de eventos que, cambiarían el curso de la historia humana para siempre. Si la inteligencia artificial alcanza un nivel de superinteligencia, podría tener la capacidad de aprender y evolucionar de forma autónoma. Esto podría tener implicaciones enormes para nuestra sociedad, desde el ámbito económico y laboral hasta la ética y la política. ¿Pero cómo sería ese futuro? ¿Podríamos mantener el control sobre una inteligencia artificial superinteligente? ¿O acabaría controlándonos a nosotros? La singularidad de la inteligencia artificial es uno de los mayores desafíos de nuestra época. Debemos ser conscientes de las implicaciones que conlleva y estar preparados para lo que pueda venir. La singularidad de la inteligencia artificial es un tema de debate y discusión constante. En última instancia, solo el tiempo dirá lo que nos depara el futuro. ¿Estás preparado para el futuro de la inteligencia artificial? Comparte tus pensamientos en los comentarios y no olvides suscribirte para más vídeos sobre ciencia y tecnología.